en voces paranormales Hans Otto Koenig, el hombre que habla con los muertos. El ingeniero Hans Otto Koenig, de 75 años, es técnico profesional en electroacústica. Vive en Maghingladbach, una ciudad alemana. Koenig es uno de los referentes más importantes en transcomunicación instrumental, disciplina que estudia los presuntos contactos con el más allá a través de medios electrónicos. Su formación en electrónica y más de 30 años de experimentación le permitieron obtener voces directas en las que sus comunicantes hablaban directamente y con increíble claridad a través de aparatos electrónicos que él mismo fabricaba. Todo comenzó por casualidad. Se encontraba escuchando un debate transmitido por CDF, el segundo canal de televisión alemana, en la que el investigador y pionero Friedrich Jürgensen de Suecia, al que se le considera el padre de las psicofonías, intentó en vano convencer al conocido parapsicólogo alemán, profesor Hans Bender y a otros científicos críticos y periodistas de la realidad de las voces extraordinarias capturados en sus cintas de audio y al parecer procedentes de personas fallecidas. El interés de Koenig se despertó y se decidió a iniciar sus propios experimentos en un intento de demostrar que las voces anómalas venían desde el inconsciente del experimentador y no de las personas fallecidas. Al principio fue un escéptico en esta materia y tuvieron que pasar bastantes años antes de convencerse de que podía comunicarse con personas que estuviesen en otro mundo más espiritual. Hans Otto Koenig comenzó sus experimentaciones psicofónicas utilizando el método conocido de sintonizar una radio en un canal que imita en una lengua extranjera diferente y no comprendida por el propio experimentador. En un momento dado, las supuestas entidades modulan, modifican la voz del locutor y entonces aparece el mensaje. Koenig obtuvo resultados positivos casi de inmediato. En un principio eran de muy mala calidad y consistían principalmente en susurros y suspiros en lugar de vocalizaciones comprensibles. En 1977 falleció su madre. Ella era conocedora que su hijo estaba investigando la transcomunicación instrumental. Su madre era cantante de ópera y tenía una voz muy particular y muy desgarradora. Y le comentó que cuando ella fuera al otro mundo siempre se comunicaría con él a través del canto. Vamos a escuchar una psicofonía de su madre cantando que fue obtenida... ...en el Congreso sobre Parapsicología... ...que tuvo lugar en Basilea en 1985. Hasta la fecha, Hans Otto Konig tiene una treintena de manifestaciones con su madre cantando. Por aquel entonces vivía su padre, que era una persona muy escéptica. Su padre era físico y siempre tuvo sus dudas con respecto a la transcomunicación instrumental. Él tenía el lema de que buscar una explicación es siempre mejor que no tener explicación. Su padre asistió en directo a la recepción de un transmensaje se sorprendió mucho, porque su mujer se dirigió a él. Primero, preguntó por su hijo. ¿Me escuchas, Otto? Y él contestó. Aquí, Han Soto. Y luego, replicó. ¿Me escuchas, Joseph Koenig? Reconociendo, estupefacto, la voz de su mujer. Durante las siguientes semanas, Koenig no tuvo más remedio que claudicar y llegar a la conclusión de que las voces efectivamente provenían de los fallecidos. Sus comunicantes no siempre eran conocidos por él, aunque algunos de ellos sí que se presentaban como conocidos suyos. La formación técnica de Hans Otto Koenig le hizo dar pasos hacia la construcción de ingenios electrónicos con los que perfeccionar el contacto psicofónico. Así que cambió el ruido de fondo de las emisiones en lengua extranjera por los ultrasonidos mecánicos con modulación de frecuencias combinadas, transmitidas y recibidas por los transductores, todo ello en su laboratorio, ya que esta era un área de la acústica que comprendía debido a su experiencia profesional. Probó con osciladores de frecuencias y encontró que las oscilaciones electromagnéticas en el rango de frecuencias en torno a los 50 kHz producían los mismos resultados. Más tarde, ideó un sistema de transmisor receptor de infrarrojos multifrecuencia que demodula infrarrojos y los modula de nuevo con una frecuencia de entre 30 MHz a 300 MHz. Con estos ingenios, lograba captar ...las voces de presuntas personas fallecidas... ...que le hablaban directamente por un altavoz... ...y con las que podía mantener una conversación. Su último diseño fue un sistema basado... ...en luz ultravioleta y cristales de cuarzo... ...con el que obtenía importantes resultados... ...un dispositivo complejo... ...donde los cristales de cuarzo son irradiados con luz ultravioleta... A este sistema, él lo llamó sistema de hiperespacio o HRS. Utilizaba cristales de cuarzo ya que sus comunicantes le decían que los cristales son la clave de la conexión. Ahora vamos a escuchar un audio donde en el congreso Psi sí, celebrado en Basilea en 1985, los comunicantes de Koenig le dicen que los cristales son la clave de la conexión. Según Hans Otto Koenig, determinados cristales pueden potenciar este tipo de comunicación o de pensamientos. Es por ello que elaboró un sistema propio donde se le otorga a los cristales la capacidad de ser un transmisor de pensamientos, como un transmisor de campos hiperenergéticos que se atraviesan. El cristal no es más que un comunicador de pensamientos que funciona en ambas direcciones. Por un lado, se emiten pensamientos y por otro lado, también se reciben energías de un estado o nivel superior. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Koenig inventa y continuamente modifica los dispositivos electrónicos especialmente diseñados para la transcomunicación. Construye los sistemas de acuerdo con sus propios pensamientos, la información que le brindan sus comunicantes y la información que reciben los sueños por parte de los comunicadores. La mayoría de los aparatos que ha desarrollado los ha llevado a cabo después de haber despertado de sus sueños. Digamos que la inspiración le llega después de dormir. A Hans Otto Koenig el éxito no le vino de la noche a la mañana, tuvieron que pasar muchos años hasta que pudo presentar sus inventos tecnológicos al gran público. Fue durante una reunión celebrada en 1982 por la VTF, Sociedad para la Investigación de Voces en Cintas Magnéticas en Alemania, donde Hans Otto Koenig presentó en su sociedad su generador y realizó ante los allí presentes algunas pruebas con este ingenio. En este simposio, solo unos pocos cientos de personas tuvieron la experiencia de participar en este debut. La experiencia en masa, que supuso todo un acontecimiento social, se produjo el 15 de enero de 1983. Hans Otto Koenig fue invitado a aparecer en la mayor estación de radio de Europa, Radio Luxemburgo, durante la emisión del espacio... Historias increíbles, dirigido por Herr Reiner hall y que en ese tiempo tenía una audiencia millonaria en toda Europa. Le pidieron a Koenig que hiciese una demostración en vivo de su nueva técnica de transcomunicación por ultrasonido, desarrollada para establecer contacto con los supuestos seres fallecidos. Koenig había inventado su dispositivo de ultrasonidos después de seguir de cerca el trabajo de George Meek y William O'Neill, este último un psíquico dotado y técnico en electrónica, quien podía ver y oír a los espíritus. Ellos inventaron el dispositivo denominado Spiricom, que se trataba de un conjunto de generadores de 13 tonos que abarcaban la gama de la voz masculina adulta y un generador de frecuencias. El dispositivo les permitió comunicarse con el ingeniero de la NASA fallecido en el año 67, Dr. Muller. Koenig, alentado por los resultados de este misterioso dispositivo, diseñó el suyo propio. Koenig instaló su equipo de ultrasonidos bajo el escrutinio de los propios ingenieros de la radio Luxemburgo y del presentador del programa Rainer Holf. Este dispositivo, apodado el generador de Koenig por el presentador Rainer Holf, estaba conectado a un juego de altavoces. Se realizaba por fin, el sueño de George Meek, el inventor del Spiricom. Además, él mismo estaba en la sala para ver la demostración y tuvo la sorpresa de ser interpelado por su nombre por alguna de las entidades. Un ingeniero de los presentes preguntó en el aire si algunos espíritus querían hablar. Al cabo de unos segundos se escuchó una voz clara. Koenig se comunica por radio con los muertos. Se realizó otra pregunta y segundos más tarde una voz replica. Nosotros escuchamos su voz. Cuando Hans Koenig preguntó ¿Puedo tratar de ponerme en contacto con usted? La respuesta fue... Pruebe. A la pregunta ¿Puedes oírme? Creo que tengo la frecuencia adecuada. Una voz particularmente fuerte respondió. Escuchamos su voz. Hicieron otras muchas preguntas, pero entonces el presentador aturdido Rainer Holf se dirigió a los millones de oyentes en toda Europa y les dijo. Les digo a vosotros, queridos oyentes de Radio Luxemburgo, y juro por la vida de mis hijos, que nada ha sido manipulado, no hay trucos. Es una voz y no sabemos de dónde viene. La estación de radio emitió después un comunicado donde aseguraban que cada paso del programa fue supervisado cuidadosamente. El personal y los ingenieros lograron convencerse de que las voces eran paranormales. La audiencia estimada del programa fue de dos millones de telespectadores. Konig volvió en varias ocasiones a los mismos estudios. Después de una de sus demostraciones, el programa recibió hasta 3.000 cartas de curiosos oyentes. Poco después, el dispositivo de Hans Otto Koenig fue mostrado a miembros de la asociación alemana FVE en Frankfurt. En una de las demostraciones, confirmó su presencia Constantin Raudif, quien había muerto en 1974, una voz en particular, dijo «Soy Raúl". Ante tales acontecimientos sorprendentes, el doctor Ernst Sekonski, físico, conferenciante, experto en electrónica y uno de los investigadores en transcomunicación instrumental más reconocido mundialmente, tuvo la oportunidad de investigar el sistema de transcomunicación de Koenig. El doctor Sekonski dijo Connie graba voces en muchos lugares diferentes, algunas de estas voces fueron grabadas en condiciones controladas. El contenido del mensaje y el proceso de comunicación no dejan lugar a dudas acerca de la paranormalidad de las mismas. El mismo profesor Sekonsky tuvo la oportunidad de comparar la voz de Konstantin Raudiz en vida pronunciando su nombre con una grabación de su nombre utilizando el generador de Hans Otto Koenig. Se pudo constatar de la idéntica pronunciación, incluido el acento báltico, por lo que la coincidencia de las voces era evidente. Hans Otto Koenig en repetidas ocasiones fue invitado por Rainer Holp a venir a Luxemburgo para hacer grabaciones en vivo para el programa de televisión Historias Asombrosas. En 1988, Rainer hall aventuró en su programa un experimento espectacular. Con la ayuda de un aparato de infrarrojos, el investigador Hans Otto Konig volvió a contactar con el más allá. Ingenieros de la RTL habían examinado los dispositivos antes y no detectaron ninguna manipulación. En el estudio estaban además presentes el profesor en física, el doctor Ernst Sekonsky, el parapsicólogo Elmar Graber y la especialista en transcomunicación y ayudante de Koenig, Marlene Dorman El experimento fue nuevamente un éxito frente a las cámaras de televisión y con una voz clara la hija fallecida de la colaboradora de Koenig que estaba presente en el estudio comunicó y yo todos... <risa> <risa> <risa> <risa> Andia hablará Hallo. Hallo NG. Hier ist die Mama. Tut's, tut's. Mama. Da. Mama. Da. Mama. Hola. Kontakt. Was machst du? Mama. Kontakt. Mama. Kontakt. Ich ja. scherze nur noch etwas mehr. Hm. <lacht> <lacht> Mamá, Hans, os saludo Ich grüße euch Ja, wir grüßen euch auch alle Habt ihr das Gefühl, hast, dass das die Stimme ihrer Tochter gewesen? Ja <lacht> hm? Birgit y Frank Tolke están aquí también Das jetzt, ¿sabes ich kann? Mama, envío mi amor. Oh, Liv, sí. ich liebe dich auch. Ich sende dir alle meine Liebe zurück. Möchtest du etwas sagen? Was für. Die alge. todos los hombres que vivimos. Ich solo nur Kontakt verstanden, Angie? Es difícil de entender para nosotros, pero no sé si... Gracias, señor. Reiner Holp, expresamos agradecimiento por la información. Reiner Holp, wir danke por tu presentación. Oh, información. Necesitamos sus contactos. ¿Por qué? Eh. sie wichtig ¿Por qué? No se olviden de nosotros. Das habe ich nicht ¡Mamá, tu amor hacia mí es una gran ayuda para mí! La paz a través del conocimiento y el amor. ¡Oh, gracias! ¡Grüße Biggie ganz herzlich. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Hans Otto Koenig expuso algunos ejemplos de sus registros en el Segundo Congreso Internacional sobre Investigación de la Supervivencia a la Muerte Física, que se celebró en Vigo en el 2006. Uno de los asistentes fue Alejandro de Carvalho Borges, experto brasileño en TCI, que grabó la reproducción que puso Otto Koenig en la sala. Aunque no se escucha tan bien como en el original, sí que podemos apreciar un cántico que representa la voz de la madre de Otto Koenig. De todos los mensajes recibidos por Otto Koenig, él destaca como dos que son reveladores. El primero de los mensajes lo recibió a través de un generador y un equipo de infrarrojos a partir de una pregunta que formuló su esposa. ¿Cómo nos debemos imaginar el otro mundo del más allá? Y la respuesta fue... Todo lo que puedas imaginar. Formularon en reiteradas ocasiones la misma pregunta. Y la respuesta fue siempre la misma. Cada uno es responsable de sus actos. Estos dos mensajes nos dan a entender, en palabras de Otto Koenig, que el poder de los pensamientos de nuestra mente y el poder del amor son las mayores fuerzas de poder entre ambos mundos. El poder de los pensamientos es una energía poderosísima, crea grandes cosas pero al mismo tiempo puede resultar destructora. Los pensamientos crean mundos, pero también pueden destruir mundos. De modo que deberíamos tener mucho cuidado de creer que estos pensamientos solo funcionan a nivel material, pues tienen también una incidencia a nivel espiritual. Es decir, que los pensamientos no solo contribuyen a construir nuestro mundo, sino que también contribuyen a construir otros mundos sobre todo después de la muerte física, es decir, cuando pasamos al más allá. Esto se aplica en mayor medida porque los pensamientos conscientes que tenemos en el presente son almacenados y posteriormente en el más allá tienen sus consecuencias. Los pensamientos en sí son vibraciones que en las distintas personas provocan resonancias de distinto tipo. La resonancia no solo se manifiesta a nivel físico, sino que todas tienen que ver con el concepto de vibración. Otto Koenig, para mejorar la cantidad y calidad de los contactos con el más allá, entrena sus facultades psíquicas a través de la meditación. Él nos dice que entra en una profunda meditación durante 30 minutos todos los días y mientras lo hace puede percibir a nivel psíquico a sus comunicantes como una especie de formas físicas difusas. Koenig nos dice que las entidades del supuesto otro lado tienen una forma de onda significativa que está más allá de la capacidad de percepción de nuestros sentidos. Con el fin de transformar esta imagen de información a nuestro alcance auditivo, las supuestas entidades necesitan una forma de onda adicional que depende de las oscilaciones y del experimentador. Por tanto, el desarrollo del proceso de comunicación depende esencialmente de los comunicantes. Para Koenig, el éxito de su experimentación está en la palabra clave resonancia, que según él incluye la resonancia electromagnética. La resonancia precisa en conjunción de tres factores, los dispositivos electrónicos, la manifestación de las entidades y el propio experimentador. Esta triada de factores ya es conocido por los investigadores en el campo de los fenómenos de voz electrónica desde hace años. Según esta tesis, el experimentador estaría dotado de una cierta característica psíquica especial, no entendida por nosotros, que facilitaría el surgimiento de lo que aparentemente es este curioso fenómeno. Por lo tanto, en teoría, deberíamos ajustar el sistema a las supuestas entidades, con el objetivo de operar de forma individual para cada experimentador. Es por ello que según Koenig, otra persona que está operando el mismo equipo que él seguramente no conseguiría desarrollar el fenómeno ni emular sus resultados, ya que los dispositivos los creó Hans Otto Koenig especialmente para él. De hecho, uno de los más famosos sistemas de transcomunicación que construyó Koenig, un generador de frecuencias en el rango ultrasónico, fue utilizado por otros investigadores, los cuales no obtuvieron el mismo resultado logrado por Koenig. Hans Otto Koenig ...preguntó a las entidades acerca de la importancia de la mediumnidad en sus contactos... ...y las voces le dijeron que Marlene Dorman, la medium que acompañaba en las sesiones a Koenig... ...era su medio y que facilitaba el contacto. Buena parte de las sesiones de experimentación realizadas por este ingeniero alemán... ...las realiza en compañía de otras muchas personas. Koenig coloca todos sus aparatos electrónicos... Utiliza su equipo expreso de ultrasonidos y un nuevo dispositivo construido mediante cristales de cuarzo irradiados con luz ultravioleta. Luego, procede a una sesión de meditación donde participan todos los presentes. A continuación, se escucha entre el silencio de la sala un pequeño zumbido. Tras algunos minutos en los que Koenig pide a sus interlocutores que se comuniquen, el sonido de fondo cambia ligeramente y surgen por los altavoces de la sala las supuestas voces. Suelen responder en alemán a las preguntas del investigador durante unos 10 o 15 minutos. Los interlocutores de König hablan pausadamente y sus voces presentan una reverberación como si hablaran en un espacio muy grande. Las voces son de una excelente calidad y el diálogo es más o menos fluido. De a de de el contenido de las comunicaciones y la naturaleza de los propios comunicadores varía dependiendo el contexto. Los seres humanos fallecidos pueden responder a las peticiones de sus familiares, mientras que en otras ocasiones las entidades ofrecen asesoramiento técnico para mejorar el contacto. En multitud de ocasiones, las entidades cósmicas al parecer fuera de nuestro espacio-tiempo proporcionan observaciones filosóficas. El resultado de su experimentación nunca es predecible. Y puede suceder que no se produzca resultado en absoluto. Todo ello depende de las condiciones mentales y espirituales. Koenig siente que los resultados de audio parecen mejorar en presencia de un público más armonioso. Y lo mismo es cierto para su trabajo sobre transimágenes, que en algún caso las ha obtenido acompañado por la voz de la persona fallecida. Tiempo de misterio. Un programa para mentes abiertas. TIEMPODEMISTERIO.COM EN BUSCA DE LA VERDAD Ahora vamos a hablar de los principales dispositivos utilizados por Hans Otto Koenig. El primero de ellos, el generador de campos. El generador de campos se trata de un oscilador que puede generar un amplio rango de frecuencias comprendidos entre los 2,5 y los 1.700 kHz y que se utiliza a modo de portadora en una grabación con micrófono. El método construido por Koenig genera ondas rectangulares irradiadas por un transductor de ultrasonidos y a través de ondas electromagnéticas que genera un alto contenido armónico. La unidad se emplea de la siguiente manera. Accionas la palanca on/off, se ilumina el indicador de conexión. Utilizamos el regulador de frecuencia para tratar de ajustar la forma más ventajosa de oscilación para establecer el contacto. El generador de campo se sitúa aproximadamente a 2 o 3 metros de distancia de la grabadora. Otro de los dispositivos de Hans Otto Koenig es el generador de ultrasonidos. En marzo de 1989, Koenig explicó el principio de funcionamiento de su generador de ultrasonidos en su periódico Parastime. Time donde también publicó nuevos diagramas del circuito del generador y del sistema de infrarrojos. El aparato es mucho más sencillo que un generador de ultrasonidos. Se trata de un elaborado conjunto de frecuencias que se mezclan y modulan para luego ser transmitidas a través de ondas electromagnéticas donde se filtran para dejar solo la señal audible que se registra en un magnetófono. El diagrama del circuito del generador comprende dos modalidades, el emisor de ultrasonidos que está al lado izquierdo y el receptor de ultrasonidos al lado derecho en el lado emisor se genera una cierta mezcla de frecuencias que es irradiada a la habitación a través de un circuito resonante una tercera forma de frecuencia produce la frecuencia de interferencia que actúa como la portadora de la información trascendental el emisor se compone de tres generadores básicos cada uno de los cuales genera una onda cuadrada de 20, 29 y 32 kHz, con el fin de obtener el máximo número posible de oscilaciones armónicas. Esta señal compleja se envía a un mezclador para delimitar un área determinada. Estas señales son mezcladas aditivamente donde se modula con las frecuencias producidas por tres bobuladores, que van barriendo tres diferentes franjas de frecuencias entre los 20 y los 80 MHz. La mezcla de señales se envía a un amplificador y es irradiada en forma de ondas electromagnéticas. En la misma habitación se encuentra un receptor sintonizado convenientemente, que recibe el conjunto de la información. A través de un demodulador se filtra la portadora dejando solo la señal audible, que es registrada en un magnetófono. El conjunto se completa con medidores que monitorizan las diferentes señales y un micrófono que capta el sonido ambiente. Lo importante es encontrar la frecuencia de vibración específica en la que resuenan las supuestas entidades, con el fin de ser capaz de generar un campo de resonancia análogo. Es necesario agregar aquí que la estructura de los pensamientos del experimentador también debe estar en consonancia y en resonancia con los intereses de los supuestos seres, con el fin de estar en condiciones de completar la conexión. La disposición mental, estado alfa, del experimentador es de gran importancia. Esto es igualmente válido para hacer experimentos con los métodos convencionales. La base para tener éxito es una actitud positiva con respecto a los contactos. Otro de los aparatos creados por Hans Otokonic es el sistema de infrarrojos. Este aparato se construyó siguiendo las instrucciones de las supuestas entidades. A diferencia del generador de ultrasonidos, este es un equipo totalmente sintonizado para adaptarse a la estructura de pensamientos de Hans Otto-Koenig. Al establecer contacto, se crea una unidad psicoenergética, experimentador, equipo, entidad, resonancia. Según Hans Otto-Koenig, el sistema de infrarrojos permite contactos con seres más elevados. El emisor de infrarrojos irradia seis frecuencias diferentes en el rango infrarrojo, apuntando hacia el receptor de infrarrojos a 2 o 3 metros de distancia. La señal recibida se demodula y se envía a un emisor de radio de baja potencia y sintonizado en los 37,5 MHz. Un receptor recibe esta señal y la devuelve al emisor de infrarrojos. Esto produce un bucle de retroalimentación. El resultado también se registra en una grabadora de sonido y en un osciloscopio. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Durante una grabación realizada con infrarrojos en Biudengen, las supuestas entidades pronunciaron una serie de números extraños. El significado de esta serie de números fue reconocido por Koenig más tarde. Dichos números revelaban como dobles figuras de frecuencias en el rango infrarrojo, que estaban expresadas en nanómetros. Estas seis nuevas frecuencias de corte conducían a una mejor comunicación, con menos distorsión. Además, se habilitaban mayores tiempos de funcionamiento. La máquina más avanzada de Hans Otto Koenig es el llamado sistema de hiperespacio. Se trata de una docena de puntas de cuarzo bañadas por luz ultravioleta de distintas frecuencias. Los comunicadores eligen una de ellas y a través de diodos LED se irradia a un cristal de cuarzo cuya luz recoge un fototransistor. Koenig emplea un filtro electrónico para eliminar la mayor parte de los tonos audibles y sus armónicos mientras está grabando las voces. Toda su técnica es muy inteligente y difícil de entender por una persona no técnica. Él cree que los seres espirituales hablan sobre todo en la región ultrasónica. En 1984 Koenig fundó la Fundación de Investigación de Voces Paranormales y publicó el primer número de su boletín trimestral en su revista Parastime. Time. Durante unas jornadas en Basilea en 1985 Koenig realizó un taller al que asistieron 300 personas. Con la ayuda de sus aparatos de recepción, se estableció contacto y llevó a cabo una conversación con el mundo espiritual, que pudo ser seguida de cerca por el público. Dicha conversación duró unos 6 minutos. Koenig primero le pidió al contacto que se identificara. El mediador, como tantas veces en los contactos anteriores, era Anja, la hija fallecida de la señora Marlene Dorman, la medium colaboradora de Koenig. Los comunicantes hablaron principalmente en alemán, pero también en inglés, español, italiano o francés, o incluso en algún dialecto de estos idiomas. La voz podía ser la de un pariente o amigo que participaba en la sesión. Jóvenes que fallecieron en accidentes pudieron comunicarse con sus padres. Algunos espíritus comunicantes se identificaban con detalles íntimos. Como ejemplo una voz que dice diga a todas las personas que nosotros vivimos las comparativas con las reuniones que realizaba el contactado más extraordinario de todos los tiempos Marcello Bacci en Groseto son evidentes a continuación a modo de ejemplo vamos a escuchar una de las transcomunicaciones de Marcello Bacci y seguidamente, su traducción al castellano. Estás equivocándote, Bachi, nada en este universo se pierde. ...simplemente cambia de forma... ...esa ley de la naturaleza que también gobierna este reino... Y ...llega al conocimiento del todo. Un acontecimiento importante en la era de Hans Otto Koenig... ...fue el Congreso Mammut, celebrado en Milano... ...y organizado por la señora Virginia Ursi... ...presidente de la Asociación Italiana Centro Milanés de Metafonía... ...celebrada entre el 7 y 8 de mayo de 1986. La señora Ursi se dirigió a su hijo que había muerto hace 8 años y él se puso en contacto al decir «Soy yo, Humberto. Hola, mamá». La señora Ursi habló a su hijo en su lengua materna y él respondió en italiano. Humberto Ursi finalmente se despidió con las siguientes palabras «Adiós, mamá. Os saludamos». Un intérprete tradujo las palabras del italiano para los clientes alemanes. Las comunicaciones se acabaron cuando las entidades anunciaron Contacto finalizado. Tiempo de Misterio. Un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com. En busca de la verdad. Gran parte de las comunicaciones de Koenig son de un alto nivel ético, a veces de difícil comprensión. Las afirmaciones paranormales suelen ser del tipo: Todas sus preguntas y pensamientos ya los sabemos tenga en cuenta que usted es el creador y la criatura de su propia vida. Jesucristo no murió por sus pecados, no asuma que lo hizo, a menos que esté tratando de escapar de su responsabilidad. Tenga la seguridad de que todos sus seres queridos están siempre con ustedes. Según Hans Otto Konig, las entidades comunican que hay siete etapas de desarrollo, estructuradas en rangos de vibración que van desde la gama de ultrasonidos hasta la esfera cósmica. Es posible llegar a los más altos niveles de desarrollo partiendo de niveles inferiores, pero lo contrario no es posible. El desarrollo desprende amor. A lo largo de sus conferencias, los comunicantes de Hans Otto Koenig han dado mensajes de interés para la humanidad. Estos son algunos de los más destacados. Un periodista que estaba haciendo una entrevista a Hans Otto Koenig en su laboratorio, le preguntó a las entidades a través del generador de sonidos con qué propósito estoy aquí, y la respuesta fue... Informar sobre los muertos. Otra declaración fue... Tenemos un mundo maravilloso. La muerte es una vida nueva. En otra ocasión, cuando Koenig preguntó si pueden describir su mundo, la respuesta fue... No se puede entender. Así, a la pregunta de Koenig si la prolongación de la vida también es válida para los animales y plantas, una entidad contestó Toda vida continúa. Dicha respuesta confirma una vez más que los hombres, los animales y las plantas continúan su existencia. Otro de los mensajes fue Vivimos en el amor, pensar en el bien. En una prestigiosa convención de parapsicología conocida como basler See. Celebrada a principios de noviembre de 1985, Hans Otto Koenig pidió consejo con respecto a la nueva era. Recibió la siguiente respuesta. Todo el mundo es responsable de lo que hace. Durante una grabación con infrarrojos hecha en Büdengen en 1987, el señor Koenig recibió, entre otros, los siguientes mensajes. Escuche, la forma de morir es decisiva para la transición. Hay diferentes etapas de desarrollo. Usted sabe que hay siete etapas de desarrollo, cada etapa comprende el desarrollo de un nuevo nacimiento, que se llama la muerte, pero no está relacionado con su muerte terrenal, con nosotros no hay problemas de idioma, somos capaces de conversar a través del intercambio telepático, cada ser humano lleva sus necesidades al principio con él, todo ser humano está sujeto a una evolución, que va desde la sustancia básica hasta la esfera cósmica. No existe una entidad espiritual que no ha pasado por el entrelazado de la existencia. Cada ser humano tiene su personalidad original. No hay personalidad parcial, como usted supone. La esfera cósmica es la más elevada que una entidad espiritual puede alcanzar. Comprende todos los niveles vibracionales. Nuestra evolución no se ve influenciado por el contacto. La fecha de la muerte está predeterminada en cada vida. Cada encarnación es voluntaria es una faceta de la evolución y cumplimiento estamos en condiciones de influir en su técnica pero nosotros mismos tenemos el equipo para ponernos en contacto con usted tenga en cuenta que tenemos un mundo igual al suyo pero con diferentes valores materiales contar el tiempo no es importante para nosotros el tiempo no existe lo han inventado ustedes mismos Aquí no hay separación de los pueblos y de las razas, todos somos iguales. Asimismo no hay problemas con el lenguaje y la comprensión, además, no hay religión, la religión la habéis creado vosotros mismos. Todos podemos entrar en comunicación con las plantas y los animales. Su comportamiento hacia los animales tiene consecuencias kármicas. Ustedes mismos tienen que aceptar las responsabilidades por ello. Podemos demostrar contactos con otra dimensión, es importante para su vida. Dios está ahí para todo lo que vive. Todo el mundo lleva a Dios dentro de sí mismo, esto es un poder del amor. Aquí hay muchas personas que desean ponerse en contacto con usted. Muchos niños están aquí y desean saludar a sus padres. Están contentos que hayan venido. Por favor, no esté triste, que no todos pueden hablar con usted. Pero usted será capaz de ponerse en contacto con ellos a través de sus pruebas. La modificación del sistema de infrarrojos abre nuevas posibilidades de contacto con nosotros, y vamos a responder a muchas preguntas. Damos las gracias a Hans Koenig por su trabajo y la posibilidad del puente de contacto. ...por favor tenga comprensión por la dificultad de la comunicación con nosotros... ...la posibilidad de un mayor desarrollo de los puentes de contacto aumenta... ...y esperamos una evolución... ...pedimos compromiso, esfuerzos y ayuda... ...por favor, ayuda a transmitir a todos los hombres que hay vida después de la muerte... ...sabemos todos sus pensamientos... ...hay vida en otros planetas en otros sistemas solares... ...tratan de ponerse en contacto con usted... Su reencarnación no está obligada a su planeta. Al comienzo estaba la idea, la idea se ha convertido en la palabra. Cualquier hombre de otro nivel de existencia está actualmente en medio de ti. No hay muerte, todo está pensado, destinado a la eternidad. El espíritu triunfa sobre la materia. Debes aprender, que la vida es inextinguible. Usted tiene la posibilidad de desarrollarse en el espíritu y reconocer que toda la vida forma una unidad, ustedes son los creadores y criaturas de su propio mundo. El amor es el poder más alto, es más fuerte que todo lo demás en el mundo. Todas las personas que pueden comunicarse a través del puente de contacto fueron encarnados antes. Ningún ser viviente envejecerá después de la muerte del cuerpo. Importante es la cuestión del alma. De este modo, también es posible, como usted dice, que un bebé puede comunicarse desde el otro plano. Un daño del cuerpo material no tiene ninguna influencia sobre el cuerpo astral. Su tarea es la de no vivir de la investigación, sino también para la investigación. Tiempo de Misterio. Un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com en busca de la verdad ahora bien estamos ante un caso de fraude de dimensiones mayúsculas vamos a introducir en este relato a don fidelio corbele se trata uno de los pioneros menores de la transcomunicación instrumental Presidente desde 1975 de la VTF, Asociación para la Investigación en Transcomunicación en Düsseldorf. Fidelio Corbele, como al parecer solo obtiene exiguos resultados, trata de demostrar por todos los medios que los resultados de los demás son trucos o fraudes. Inicia así un proceso contra Klaus Schreiber, el primero de los investigadores que logró imágenes paranormales grabando la pantalla de un televisor. Durante este proceso, Klaus Schreiber reconoció que había hecho algún retoque en ciertas fotos para acentuar una sombra o destacar un contorno, pero el tribunal destacó que este proceder se admitía normalmente en fotografía y no era motivo para acusar de falsificación. El señor Korbele perdió por tanto este juicio y fue condenado a pagar las costas el 17 de noviembre de 1986. Ya antes... En 1985, el señor Hans Otto Koenig lo llevó a juicio por difamación. Según Korbele, el señor Koenig iba de puerta en puerta para vender su generador trucado. También decía que el truco de este generador había sido demostrado de manera indiscutible y que vendía este aparato a precio de usura. También argumentaba que el señor Koenig se había endeudado hasta el fin de sus días y que buscaba así sacar dinero engañando a la gente. En el juicio, el tribunal precisó que si el señor Corbele venía a repetir estas acusaciones, sería automáticamente merecedor de una multa que podía llegar hasta los 500.000 marcos. Koenig, para demostrar que sus experimentos no eran fraudulentos, el físico Sekowski, el ingeniero Schaffer y el especialista en comunicación, el Dr. Ralf Determeyer, examinaron la configuración del equipo que usaba Koenig. Su informe confirma la falta de elementos de manipulación, ya sean mecánicos, electromagnéticos o de naturaleza subjetiva psicológica. El 4 de septiembre de 1994, el señor Klinik y su mujer participaban en el Congreso organizado como todos los años en Büdingen por el señor Hans Otto Koenig. Como siempre, Koenig hizo en público algunas experiencias de transcomunicación instrumental. Durante unas pruebas de captación de psicoimágenes, en la pantalla del televisor aparecieron durante un minuto más o menos el rostro y de vez en cuando las manos de un hombre de edad en aquellos momentos absolutamente desconocido por todos. El sonido de su voz era recibido al mismo tiempo con una ligera diferencia entre el sonido y la imagen. El hombre, desde el más allá, parecía decir. Todas las convergencias que se producen en una vida. ¿Azar? Ah, no. Digo que no. Nosotros lo sabemos, ahora, y tenemos que saberlo, de la mano de una dirección superior, mientras hacemos y queremos lo que es justo. Todo lo demás se viene abajo por sí mismo. Yo no querría tener que revivir, y todo era ayer. El tiempo, una sombra, prisioneros de la sombra. Prisioneros de la sombra son, en definitiva, todas nuestras vidas. Pues bien. Nueve meses más tarde, el 27 de mayo del 95, entre las 11 y las 12 de la noche, el señor Klinik y su mujer miraban un documental en la televisión sobre la vida en Varsovia. Se trataba de la ocupación de Polonia por el ejército alemán y de las transformaciones que los nazis querían realizar. De repente, apareció en la pantalla el rostro de un hombre anciano que ya habían visto en Büdingen en el experimento de Hans Sotokonik. El señor Klinik se precipitó para introducir un videocasete y grabar. El discurso del hombre coincidía también en gran parte con el que habían oído durante el Congreso. Así fue como se enteraron de que este hombre era el señor Haber Gross, arquitecto urbanista de Woodwork, que murió en 1992. Fue entonces cuando el señor Clinique comenzó una minuciosa comparación de los dos documentos, la película transmitida por la televisión alemana y las imágenes y la voz recibidas durante el congreso de Büdengen. De ella resultaron las siguientes observaciones. Las imágenes paranormales eran claramente mayores que las de la película, de tal manera que a veces se encontraba cortada la frente, a veces el mentón. Una parte de las palabras de la película no se encuentran en la transmisión paranormal. A causa de esto, aparece una diferencia creciente en la transmisión paranormal entre la voz y las imágenes. Entre las palabras recibidas en la transcomunicación hay una que presenta un efecto de tartamudeo. El análisis realizado por el oscilógrafo de la misma palabra pronunciada en la película y durante el congreso permitió comprobar que este tartamudeo no se encontraba en la película original. La señora de Clinique, que era medium, entraba con frecuencia en trance, y recibía así indicaciones directamente de Haber Gross, el pequeño anciano aparecido en las imágenes de Koenig. Haber Gross fue quien le dijo que ese tartamudeo que aparecía en la película paranormal y no en el documental original lo había hecho a propósito. Según le comunicaba el fallecido Haber Gross a la señora de Klinik, fue él también, con la ayuda de muchos otros difuntos, que se las arregló para que el matrimonio Klinik se encontrasen delante del televisor en la hora exacta y en la cadena precisa en que aparecerían las imágenes de Haber Gross. Posiblemente esta fuera una de las maneras de justificar de que Hans Otto Koenig no había cometido ningún fraude. Otros casos bastante parecidos fueron descubiertos como hipotéticos montajes de Koenig, entre ellos algunas imágenes paranormales que parecen corresponder a imágenes ya grabadas de un discurso pronunciado por Karl Liebknecht en Berlín unos días antes de su asesinato a comienzos de 1919. El trabajo riguroso realizado por Klinik nos puede hacer pensar que quizá Hans Otto Koenig no cometió fraude, sino que simplemente con sus artilugios grababa ondas remanentes. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. El 10 y 11 de septiembre de 2005 se llevaron a cabo dos experimentos en dos sesiones de tarde celebradas en una habitación en el Hotel Kaiserhof en la ciudad alemana de Wessel. Ante una audiencia de unas 60 personas, habían invitados especiales, como la diplomática portuguesa y referente mundial en transcomunicación Anabela Cardoso, el técnico en electrónica Carlos Fernández y el físico el doctor Ernst Sekonski. En el primer experimento, Hans Otto Koenig utilizó un dispositivo diseñado por él que trabaja con oscilaciones electromagnéticas mixtas en el intervalo de frecuencias de 30 a 70 kilohercios. Koenig inició un procedimiento con una charla de introducción que incluía grabaciones de voces recibidas durante experimentos anteriores. Después de una breve meditación, activaba su dispositivo. El dispositivo... Era como una caja metálica rectangular, donde las frecuencias se mezclaban en su interior, mientras que una antena colocada en la parte superior del generador transmitía la señal a un receptor en la misma banda. Un amplificador estaba conectado a una mesa de mezcla y a los altavoces. El micrófono del aparato de grabación que usaba Koenig también estaba conectado a la mesa de mezclas. Cuando las voces empezaron a oírse, el silencio se transformó de repente en un rumor intermitente. Las voces parecían hablar muy por encima de ese rumor. Las comunicaciones resultantes duraron unos dos minutos y consistió en un diálogo casi continuo entre Koenig y varias voces. Las comunicaciones se iniciaban con las palabras de apertura habituales, campo contacto cerrado, y terminaban con contacto finalizado. La mayoría de las voces eran claras y se podían oír por encima del nivel de ruido permanente del equipo. En consecuencia, el nivel de comprensión fue de más del 90% por todos los allí presentes y del 100% una vez se repetía. Las voces eran de excelente calidad. El profesor Sekonski fue incapaz de decidir si una voz sonaba más masculina o más femenina. Una observación interesante se refiere a la velocidad variable de los enunciados. Uno tenía la impresión de que cuando el contacto estaba llegando a su fin debido a la falta de energía, el discurso se aceleraba. Hasta cierto punto, el discurso de los comunicadores poseía su propio carácter y estilo, los cuales son difíciles de describir. A menudo, el discurso no sonaba normal o no similar a la voz humana. La gramática no siempre era correcta. Los contenidos a veces eran metafóricos y no fáciles de interpretar. Hola amigos. Campo contacto cerrado para Hans Otto Konig. Muchas gracias. Ahora, para la conexión. ¿Es esto correcto? Funcionando. ¡Oh, excelente! De hecho, se quiere. ¿Quién es el que ahora ha hablado? ¿Sabes dónde se encuentra? Escucha, la imagen es de ultrasonido. Escuche, trato de cambiar la fase en un 20%. ¿Es mejor así? Es mejor así. ¿Puedes oírme? Puedo oírte. ¿Quién es usted? Aquí está Hubbard. ¿Todavía me conoces Hubbard? Eres Hans Soto. Tengo la impresión que usted siempre está aquí, Hubbard. Cada hora y día. Soy consciente de eso. Usted sabe que para este experimento necesito mucha fuerza. Esto no es tan simple. Le envío toda mi fuerza. Muchas gracias. Creo que es lindo de su parte. Hans Conig, escuche. Informe a Margaret. Todo estará bien. ¿Quién es ahora? Helmut. Helmut. Quiero darle las gracias. Energía escasea. Terminamos el contacto. Contacto finalizado. Muchas gracias, muchas gracias. Tiempo de Misterio. Un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com. En busca de la verdad. Para el segundo experimento del día 11 de septiembre del 2005 se utilizó un dispositivo que Hans Otto Koenig denomina hiperespacio HRS que consta de un cristal de cuarzo y 10 más pequeños todos ellos irradiados por luz ultravioleta de diferentes longitudes de onda al igual que en el primer experimento comenzó con una breve meditación después de lo cual el dispositivo se encendió después de unos 15 minutos la primera voz llegó y un diálogo se desarrolló con 19 intercambios, teniendo una duración de 7 minutos y 53 segundos. El ruido de fondo de este dispositivo era muy diferente al del anterior experimento, consistía como en un agudo gorjeo o piar de pájaro de manera periódica, mezclado con el rugir lento de una tormenta o las olas en la orilla del mar. la mayoría de las voces eran absolutamente claras y entendidas de inmediato. La mayoría de las respuestas se dieron de inmediato, aunque algunas se retrasaron hasta 12 segundos. La mayoría de las voces parecían provenir de una sola entidad, que sonaba con voz de mujer, con una modulación especial similar a la del canto. El diálogo parecía estar presidido por una fuente altamente inteligente, que trataba a los seres humanos como a niños, con un poco de compasión o incluso arrepentimiento. Hola amigos, ¿me entiendes? ¿Puedes oírme? Espero que me escuchen. Te escucho siempre. Te escucho siempre. ¿Dónde estáis en este momento? ¿Podéis decirlo? Sería interesante. Oigo la interferencia. No hay distancias. Es algo no normal que se utiliza el dispositivo de la tecnología. ¿Qué algo? lo que ¿Qué es lo que se Ustedes dijeron una vez que también utilizan dispositivos técnicos. ¿Pueden decir algo al respecto? ¿Qué dispositivos técnicos? Podemos decir que los poderes cósmicos tienen a su disposición un tipo de técnica donde la mayoría de vuestras computadoras sofisticadas son solo dispositivos primitivos máximos. ¿Podemos aprender más acerca de eso? ¿Puede decir más sobre eso? No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, y nada secreto que no se pueda saber. Una pregunta del público presente ¿Puede el alma después de la muerte ser destruida? También se llama cuerpo astral Este cuerpo no puede ser dañado, herido o destruido por ninguna fuerza Una pregunta Yo uso un cristal ¿Debo añadir otro cristal o con este basta? Lleno de brillo finalmente reluce. Brillos en un cristal puro. ¿He de dejar el dispositivo como está ahora o me va a dar nuevas órdenes? Solo para que esté en una vibración más sublime. Supongo que eres Sanaedes, ¿sí o no? Vengo de la esfera de las estrellas. Una pregunta de la audiencia. ¿Hay gente incluso de aquí en la Tierra? Los seres humanos están en la Tierra para prepararse para la vida real. Alguna vez se ha preguntado sobre Jesús que nació hace 2000 años, por qué experimentó la muerte en la cruz. La invención humana y la creencia infantil en estas revelaciones son supersticiones. Posiblemente un día la ciencia establecida hasta ahora, desarrollará que hay vida después de la muerte. La creencia en la inmortalidad del alma es científicamente insostenible. ¿Podemos en otros estados experimentar exactamente lo que experimentamos aquí en la Tierra? Sí. Tras tu cuerpo tienes de nuevo un alma, que es un buen interior, con el que se siente y se es sensible. Hay muchos informes sobre el infierno. ¿Qué puedes decir al respecto? Se pregunta una y otra vez, ¿hay algo así? La autodestrucción del mal es que lo que usted llama infierno. Las guerras en el mundo se llevan a cabo en nombre de Dios. Si hay un Dios, en este sentido, ¿por qué no interviene? Juzgados son todos los que cometieron atrocidades en el nombre de Dios, terriblemente castigado de acuerdo con las leyes de la justicia. <risa> ¿Puede decirnos algo acerca de su mundo? Diga algo para todos los que estamos aquí. ¿Del mundo en el que vivimos? Es muy difícil de explicar eso. <risa> ¿Se han preguntado si existen los demonios? En caso afirmativo, ¿son capaces de hacernos daño? Los demonios son espíritus de la tierra. Se desarrollan y desaparecen. Son productos de desecho de las almas, que de la misma manera que se formaron, se deshacen de nuevo. <risa> ¿Son capaces de colarse en nuestros contactos? En la cultura de la humanidad tales fenómenos espirituales altamente desarrollados no existen Son el resultado de los instintos salvajes de los seres humanos primitivos Contacto finalizado Tiempo de misterio, un programa para mentes abiertas tiempodemisterio.com En busca de la verdad La diplomática e investigadora en transcomunicación Anabela Cardoso que acudió a estas dos experimentaciones tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista con Hans Otto Koenig sobre el contenido de las comunicaciones y compararlas con las que la propia Anabela recibe los comunicantes de Koenig dicen que transmiten desde un lugar denominado La Centrale, mientras que los comunicantes de Anabela Cardoso provienen de un lugar llamado Río del Tiempo. Hay muchas similitudes interesantes, por ejemplo, el hecho de que los comunicadores de Koenig muy raramente hablan en singular y casi siempre en plural, refiriéndose a sí mismos como nosotros, tal y como lo hacen los comunicadores de Río del Tiempo. Los comunicantes de Koenig también hablan de la conveniencia de meditar, al igual que lo hacen las voces de Río del Tiempo. Por otra parte, tanto los comunicantes de Connie como los de Río del Tiempo nos dicen que en el tercer nivel de la otra vida los animales muertos y los seres humanos fallecidos están juntos y que en este nivel la comunicación con los animales y las plantas es posible. Otro aspecto de las similitudes se refiere al intercambio de energías entre los comunicadores y los experimentadores. Hans Otto Koenig dijo el 10 de septiembre de 2005, antes de la experimentación de ese día, que las entidades que contactan con él pueden sobrecargarlo de energía antes de un contacto y sentirse sin energía después de un contacto. Esto es similar a lo que le sucede a Anabela Cardoso tal y como escribió el 2 de septiembre de 2005. Cuando estoy en el estudio, me parece perder la noción del tiempo. Ya no sé si he estado un cuarto de hora o más de una hora. Además, esos días en que me siento particularmente enérgica y previa solicitud de los comunicadores permanezco en el interior del estudio durante un periodo de tiempo, me siento vacía y cansada. Por otro lado, los días en que me siento muy cansada y entro en el estudio, al salir de él me siento recuperada y el cansancio ha desaparecido. Es como si hubiese un intercambio de energías con los comunicadores. Al igual que los comunicadores de Río del Tiempo dicen que hablan desde una estación, los comunicadores de Koenig dicen que el grupo que organiza sus contactos se les conoce como Centrale. Tiempo de Misterio: Un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad. Hans Otto Koenig lleva cerca de 40 años dedicados a la investigación en el mundo de la transcomunicación instrumental. Con suerte, en el futuro a Hans Otto Koenig se le considerará uno de los pioneros más destacados de la transcomunicación instrumental, y su deseo de probar la realidad de la vida después de la muerte será cumplido por una ciencia menos materialista. El legado que nos deja Otto Koenig para los nuevos investigadores en este campo es innegable. Con más luces que sombras, este ingeniero alemán es considerado y con razón uno de los más grandes transcomunicados mundiales, y aunque ha sido atacado en multitud de ocasiones y acusado de fraude, él ha hecho oídos sordos y ha seguido su camino en busca de su verdad, porque lo que es innegable es que las experiencias en transcomunicación son personales y no siempre demostrables. Para Koenig, el fenómeno existe, es real, y él ha adaptado sus creencias en base a cómo se ha ido desarrollando el fenómeno. Y aunque su caso es excepcional, nadie va a poder arrebatarle la experiencia que para él es auténtica. Hans Otokonig, el hombre que habla con los muertos. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.